Amigos de Tecetera, hoy estamos con la gente de AMD y obviamente también está Andrés de Tecetera. Como primera medida, me gustaría que Nico se presente y nos cuente qué hace en AMD. Bueno, gracias Felipe, hola Andrés también. Bueno, mi nombre es Nicolás Cánovas, yo soy gerente general de AMD para lo que llamamos la región de Sudamérica Hispanoparlante, es básicamente todo Sudamérica menos Brasil, y manejo los distintos negocios de consumo, de componentes, corporativo y gobierno para esta región. Perfecto. Y Andrés, preséntese usted también, que hace harto no lo veíamos. Mucho gusto, amigos de etcétera Qué gusto estar acá eh, con ustedes hoy. Y hoy hablándoles no solo de AMD, sino desde un AMD, un Serie 5800, que luego hablaremos y tengo varias preguntas al respecto, pero de verdad que gusto estar acá conectados con ustedes. Fantástico. Y ahora que vamos a hablar de esta serie 5000, nos encantaría que Nico nos cuente qué ventajas tiene, por qué la gente la debe tener en cuenta. Bueno, primero porque es tecnología Actual, Es tecnología moderna, y ahora te cuento un poquito. Y lo gracioso es que estamos hablando de serie 5000 cuando ya anunciamos la serie 6000. O sea que este es un proceso de innovación que realmente eh, hasta se acelera en muchos casos. La serie 6000 Ryzen 5000, perdón, eh, que la, la, la tienes para computadora de escritorio como componente o para una notebook, realmente es la última tecnología, eh, puesta en hasta 8 núcleos con el mayor rendimiento, Está fabricado en 7 nanómetros. Esto significa que es mayor, mayores transistores, más cantidad de tecnología en un empaque más pequeño. Eso lo que nos permite es un rendimiento mayor con una eficiencia energética mucho más grande. Se traduce, por ejemplo, esto en, en mayor duración de la batería, por decirte otros casos. Entonces te diría que conviene por estos factores. Es el producto con mayor rendimiento, con mejor eficiencia energética y el más seguro que para algunos aspectos y para muchos aspectos de hoy en día, eh, las empresas, inclusive para nosotros con tantos ataques, es realmente muy importante. ¿Y por qué todo esto? Porque es una tecnología cuya eh, base, cuya arquitectura zen, que por ahí habrán escuchado, se creó desde cero. En un momento la compañía dijo... Eh, no sigamos actualizando eh, familias que tenían algunas eh, tecnologías obsoletas, hagamos y diseñemos algo de cero, y allí cre nació Zen como arquitectura y Ryzen como marca, y esto lo que hace es que es una, una tecnología realmente muy moderna, que permite dar saltos cualitativos y, y, y concretos entre cada familia, y es por eso que hoy eh, Ryzen y a medida ha tenido este crecimiento, y la serie 5000 es un claro ejemplo de ello. ¿no? Nico, eh, cuando se habla de esa, por así decirlo, arquitectura zen, que ha ido evolucionando, eh, ¿nos puedes contar un poco qué ha cambiado de, de la versión anterior a esta nueva? Porque creo que el manejo de memoria también es una cosa muy buena. Sí, mira, eh, cambiaron varios aspectos. De hecho, eh, cambia el, la forma de fabricación, como te decía, hoy, hoy somos la única empresa de, de procesadores que está fabricando en 7 nanómetros, que tiene muchas ventajas concretas para el usuario, parece un nombre, parece una terminología científica, pero al fin del día lo que permite es poner mucho más y darle a la, a, a, al usuario la capacidad tecnológica que antes era muy difícil, o era muy cara, hoy realmente, eh, y lo pueden ver por ejemplo en las notebooks gamer, las notebooks gamer, que el gaming siempre antes estaba muy relacionado con la PC de escritorio, y desde hace ya algún tiempo, a poco tiempo, eh, empezó a crecer mucho dentro de las notebooks, porque permite justamente tener mucho mejor rendimiento con diseños más pequeños, y con una eficiencia energética que hace que la dure, eh, batería dure más. Todo eso gracias a la, a la fabricación en 7 nanómetros. Eh, ya desde, desde la generación anterior son la única empresa con ocho núcleos en computadoras móviles, eso también habla mucho de una mejora en el empaque de la tecnología para poder eh, poner más, más, eh, más transistores y más capacidad de cómputo allí, y obviamente eso es lo que hace que las instrucciones por reloj, que es una métrica que se usa mucho para medir la, la, la, el rendimiento de un computador, haya crecido de, de familia a familia. Entonces... Lo que tú ves es que en estas en Zen 3, que es donde estamos hoy, cuando lo comparas con Zen 2 y con Zen, hay un salto muy claro en, en el rendimiento, muy claro en las instrucciones por reloj, muy claro en la duración de batería. Entonces creo que eso eh, tiene efectos muy positivos. Eh, y además, si, al ser tecnología moderna o nueva, se puede ir actualizando con las necesidades de seguridad que son tan importantes. Por eso hoy cuando tú ves nuestros productos, ya sea para gaming, para creación de contenido, para uso general, para una empresa, o inclusive eso se traduce, la, la tecnología Zen 3 es la que está en nuestros procesadores EPIC, que son los procesadores para servidores, para data center, que es un negocio en el que entramos o volvimos, porque estuvimos allí con mucha fuerza, y que trajimos una, una dinámica muy disruptiva, un negocio que estaba con un solo proveedor, ¿no? Fantástico. Y con Andrés hablábamos, ¿no? AMD uh -huh. eh, está haciendo cosas bien interesantes a nivel de gaming. Uh -huh. hay, hay dos cosas ahí. Vos hablabas ahorita, Felipe, de los cambios que hemos tenido. <coughs> Perdón. Y una de las cosas que quizás también nos ha cambiado son las reseñas. Porque sí, ahora sí. con la serie 5000 nos toca tener, nos toca creerles. Cuando nos dicen que la batería del computador dura de más de 10 horas, pues toca creerles porque se nos acaba la batería nosotros primero que al computador, pero sí ha habido un cambio grandísimo en la eficiencia energética y se nota mucho en la arquitectura, pero también retomando esa última pregunta que, que, que hace Felipe, ese último comentario, Nico, ¿vos a qué atribuís que últimamente, estoy hablando últimamente de unos años para acá, todas las computadoras, sobre todo todas las portátiles gamer que están llegando, nosotros hemos visto dos cosas, mucho más compactas, mucho más delgadas, pero la gran mayoría de ellas raicen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está dando ese cambio no solo en el procesador, sino en el formato y el tamaño? Porque antes, cuando uno se compraba, qué sé yo, una Alienware, ¿vos, vos te acordás, Felipe, que había Alienware que traían dos cargadores? Sí, pues Eran para allá tienen... iba. O sea, no es solo el claro, factor de era... forma del computador, sino el sí. ladrillo que traía de cargador. Sí, y la salir, a nosotros nos tocó diseñar una de dos cargadores que dijimos, eso de portátil, pues es más bien, llamémosla movible, porque, pero, <risa> pero ahora estamos viendo factores muy delgados, diseños muy delgados, eh, estéticas muy cuidadas y muy avanzadas, pero también casi todas estas que vemos con, con estas nuevas propuestas son Ryzen, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es, cuál es el secreto ahí? Mira, yo creo que eh, gran parte de eso tiene que ver con que Ryzen siempre, AMD siempre tuvo el gaming como parte de, de su núcleo, como parte de su historia de ADN y además usó o vio siempre el gaming como eh, un, un, una industria al que hacía, hacía benchmark. Ustedes saben que el benchmark para nosotros es... Son pruebas para ver la capacidad de una máquina y la verdad que el gaming siempre fue muy exigente lo que necesitaba. Yo te iba a decir algo más, Andrés y Felipe. Ustedes recuerdan que las Notux antes, las gaming, eran 17 pulgadas porque eran grandes, necesitaban mucho espacio para poner la tecnología. Creo que parte de esta evolución tecnológica y sobre todo este, esta eh, fabricación en la que MD hizo una gran evolución en estos últimos 4 o 5 años hizo... Eh, lo que decía antes, poder entregar niveles de performance y de rendimientos que antes eran muy difíciles, porque ahora el empaque es mucho más pequeño, es mucho más eficiente, eh, se permite poner más núcleos, entonces las la, la formas y los factores empiezan a ser mucho más delgados. De hecho, si ustedes también recuerdan, antes el gaming en notebooks era un... un un segmento que estaba un poco no despreciado, pero no tenía realmente un peso, no había un crecimiento, era una base muy chiquita de, de, de, del mercado. Hoy, esa es la base que más creció en los últimos dos años. Primero, porque aparecieron muchas más plataformas gaming, y esto también es un punto importante, cuando una marca del HP, Lenovo, Acer, Asus, todas las que hay en el mercado, traen cada vez más máquinas gaming basadas en AMD, y en Ryzen es porque obviamente lo probaron, porque confiaron y porque empezaron a ver todos los beneficios. Entonces, hoy vemos, hoy diría que hoy tenemos el portfolio de productos más completo y más competitivo que nunca hemos tenido. De la mano de estas marcas que traen el producto, de la mano de Ryzen, que realmente ha sido un, un producto eh, fenomenal para gaming, que ha funcionado muy bien, que se ha probado con los gamers, que lo han probado en PC de escritorio, que ha funcionado bien que se ha empezado a, a, a poner en máquinas eh, móviles, en notebooks, cada vez más, y hoy, por la actualización de la tecnología, por el nivel de fabricación en 7 nanómetros, y lo que se viene, que ya, ya hablamos de lo, de, de lo que se viene en, en, en nuestro roadmap y, roadmap, y por poder traer productos eh, realmente muy eficientes, es lo que hizo este crecimiento, y lo vemos en los mercados, como tú dices. Nico, hay algo que siempre nos han pedido que expliquemos y la verdad, pues, el público de son los que mandan. Y ellos quieren saber esa gran diferencia cuando hablamos de rendimiento, de gaming y demás entre las dos grandes placas gráficas que ustedes tienen, entre Vega y Radeon. O sea, ¿quién debe usar quién? Porque seguro las dos son muy buenas, pero tienen su caso de uso específico. Miren. Hoy, nuestra, nuestra línea de familia, nuestra familia de, de placas gráficas está unificada bajo la, la línea Radion. Eh, hoy, realmente, eh, las máquinas que estamos viendo, Vega es parte de esta evolución, digamos, es parte de este proceso de crecimiento y de evolución de las placas gráficas. Hoy, nuestra línea de, de, de placas gráficas es la línea de Radion 6000. De hecho, van a haber cada vez más eh, eh, productos basados en, en, en Radion 6000 para móviles. Y ya las tenemos eh, en gran parte eh, en, en, disponibles en para procesadores para las máquinas de eh, PCs de escritorio. Entonces, yo diría que Vega fue un, un, un paso en esta evolución que nos permitió eh, crecer muy fuerte en gaming pero hoy las nuevas máquinas que vienen ya vienen con la serie 6.000. Eh, las anunciamos nuevos modelos en, en, el CES, en el CES de Las Vegas, que como saben es un, es un lugar en donde se suelen eh, anunciar las novedades que vienen el año, pero ya las venimos y ya viendo y las venimos comercializando. Lo que pasa es que dentro de esta familia amplia de la serie 6.000, obviamente tienes los distintos segmentos de negocio. Hoy la mayoría de nuestros productos están basados en para jugar en alta definición, y acá cuando hablamos de gaming siempre tenemos que diferenciar, no diferenciar, pero sí tenemos dos públicos muy diferentes. Uno que hace el gaming que llamamos AAA, que es aquel que quiere jugar esos juegos casi cinematográficos, con el mayor nivel de detalle, eh, con las eh, sombras, con el movimiento de pelo, ese es un público que requiere que el, el, el nivel máximo de rendimiento y donde la placa gráfica cumple un, un rol muy importante, y después tenemos el esport, hoy tan popular y tan que tanto madurado y tanto ha crecido en nuestros mercados en Latinoamérica, en donde allí, obviamente, además de rendimiento, lo que no quiere el, el jugador es que haya lag, que haya, eh, digamos, que haya una rapidez, una fluidez en el movimiento. Entonces, creo que eh, nuestros productos hoy de la radio de la, la familia Radion, que es la que está centralizando toda nuestra oferta, eh, están apuntados a esos públicos. Ok, Nico, y otra de las cosas que, que nos dicen, sobre todo en Colombia, porque yo sé que en otros mercados esto cambia, es, oye, ¿qué pasó con, con los Ryzen 9? Que un poco se ven por acá, ¿cuándo los vamos a tener? ¿Cuándo realmente se va a volver más común? Miren, la verdad es que Ryzen 7 y Ryzen 9 ha sido uno de los procesadores que más creció en nuestra, en nuestra línea de productos. Y esto tiene una explicación. Eh, estos últimos dos años de pandemia, por ahí les ha pasado, ustedes por ahí como yo están más metidos en el día, día a día, pero la, la gente que no necesariamente está en la industria tecnológica vio que necesitaba mucho más de su PC y de sus notebooks. Antes la usaba, yo tenía en casa, mi mujer por ahí usaba una notebook para cosas muy básicas, ahora pasó de golpe a tener que hacer Zooms, a, poder, a tener que eh, compartir información con otras personas, a, a requerir mucho más. Y el gaming y la creación de contenido a través de los chicos, sobre todo las generaciones más jóvenes, empezó a ser parte fundamental, o se instaló como parte fundamental del entretenimiento. Entonces, vimos que la gente cuando ya iba a comprar una notebook, una PC, quería mucho más. Ya no, no les servía comprar lo más barato o lo más económico, sino que realmente quería más por lo que pagaba. Y vimos que Ryzen 7 y 9 como segmento de alta gama fue la que más creció. Es verdad que dentro de eso, nuestros mercados... En algunos países más que otros, el Ryzen 9 todavía sigue siendo un nicho más pequeño, más específico de algunas, eh, eh, algunas ofertas de gaming o muy específicas, pero te aseguro que en Colombia en el 2022 van a haber muchas más. Todas las marcas están trayendo, todas las marcas, digo, los fabricantes están trayendo notebooks con Ryzen 9 y ya está claramente disponible para aquellos que quieran comprar el componente eh, para armar su propia PC. Entonces, Diría que es el segmento de negocio que más creció y el que más va a haber. Te aseguro que va a haber muchas más de las que ya están hoy ahí en el mercado. Perfecto, sí, porque para muchos era un mito. Andrés tuvo la ventaja, mejor dicho, de poderlo probar. El, el DAPE que existe. No, yo tuve, yo tuve el Ryzen 9. Creo que fue combinado con una RTX 3080 y, y, y Rise of the Tomb Raider parecía jugar solitario, o sea, la máquina pudo con eso de una yo nunca había tenido frames tan altos en un... y, y en un juego triple A y en un juego que es bastante exigente y lo tuvimos en una torre pero fue una cosa impresionante y también lo tuvimos en una ROG en una de, de Asus y fue impresionante el desempeño y cosa curiosa, no tuvimos tampoco problemas de temperatura, que era lo que me preocupaba un poco de un Ryzen 9 pero no, no, no, es, eh, fue absolutamente impresionante. Y hay una cosa, eh, Felipe, siempre se lo hemos aclarado a las audiencias, pero, pero hay veces como que se les olvida y no lo tienen claro. Y es que la llegada de AMD a este mundo de procesamiento gráfico no es gratuita, ¿no? O sea, todas las consolas son de AMD. De acuerdo. O sea, básicamente cualquier consola. Ay, que yo, son, yo soy Team PS o, o Xbox, no importa. O sea, adentro de eso ¿Sí? hay... Right. Sí, eh, también en su momento Nintendo, o sea, era una cosa impresionante. Perdón, ah, y te digo más, la... perdón, que Andrés, que te ¿Eh? interrumpa, pero agregando eso, hoy además tú tienes eh, Tesla, por ejemplo, la, la, la empresa de autos anunció, ya para sus nuevos modelos trae eh, eh, eh, tecnología MD para gráficos, para poder jugar como si fuera una PC en el auto, obviamente cuando está parado, o, o empresas yeah. como Samsung que ya empiezan a usar sus gráficos para eh, sus celulares de, de alta gama, o sea que de, realmente hay un desarrollo muy fuerte. Esto empezó en el año 2006 cuando AMD compró, adquirió ATI. ¿Te acuerdas a ATI? Sí, sí claro. El que hizo? Claro, sí. Y también, eh, entonces, se suma, a ver, hagamos la cuenta. Entonces tenemos todas las consolas, vamos a tener los Tesla, los Samsung, los Boeing, porque los aviones tienen esta tecnología de AMD. Y Correcto. Felipe Liscano, que se echa ese viajecito cada fin de semana, las <risa> pantallas de Time Square en Nueva York, ¿no? De acuerdo. ¿Sí? de o Sí. Sea, que son súper intensivas en el manejo gráfico, entonces ahí, ahí, ahí tienen cosas como interesantes, pero bueno, yo, yo quiero subir, Nico, la apuesta un poquito, porque ya hemos hablado de, de 5.000 y entendemos y lo que permite y todo el caso. Pero por ahí tenemos una gran noticia para la audiencia de Tech, etcétera y es, hablemos un poco de la serie 6.000. Sí, lo, lo que anunciaron en el CES. Claro, esa, esa, esa ya es la siguiente cosa. Y entonces si, si en 5.000 tuvimos diseños mucho más delgados, si tuvimos potencia y, y, y eficiencia en batería, ¿qué sigue con 6.000? ¿Cuál es la propuesta de 6.000 y, y qué viene? ¿Qué, qué interesante esto, ¿qué, qué es lo siguiente? Mira, eh, primero hay un salto de rendimiento eh, de 30%, sobre todo en, en máquinas bien en ultra, ultra finas y delgadas, hay un salto de rendimiento muy fuerte. Hay una mejora, una mejora cuando digo mejora es que es un, se da un salto en la plataforma de gráficos, hay unas mejoras fuertes porque es la primera serie que trae, digamos, suena, suena muy técnico, pero la, la, la plataforma RnDA 2, que es la que da vida a, a, a radio, entonces eso es, eh, al fin del día, es un mejor rendimiento de procesamiento, mejores gráficos, y definitivamente la batería sigue siendo eh, una mejora muy grande. Es, una, es algo que MD hace ya algunas generaciones, marcó como uno de los puntos de inflexión muy fuertes de trabajo en donde estuvimos eh, desarrollando las mejoras. Hay mejoras en el empaque de, lo, de los procesadores, que a veces... Eh, es difícil verlo o entenderlo desde el punto de vista, porque realmente son aspectos de ingeniería muy específicos, pero al fin del día traen esto, una, una eficiencia energética muy fuerte. Entonces, creo que es eh, una de las promesas de AMD y Lisa Su, que está comandando muy fuerte esto, de la, su objetivo es que cada familia de productos que, que, que se lance, traiga traiga beneficios concretos, que no sean simplemente cuestiones de marketing, sino que realmente se puedan comprobar en el día a día que sean beneficios concretos para los usuarios. Y ustedes que están en esta industria saben bien que este es un mercado en donde las cosas se prueban, se pueden probar. Uno puede decir y mostrar mucho sobre el rendimiento de un producto, pero bueno, tú te lo dijiste, puedes hacer benchmark, puedes probar si, la, si un, un producto puede tener una gran performance, pero necesitas ponerle casi una heladera adentro o no para, poder, eh, para que funcione bien. Y diría que eh, la eficiencia energética, uno siempre habló de la evolución en tecnología a, a partir del rendimiento, más rendimiento y más gigahertz, pero la eficiencia energética o la capacidad de hacer más sin alterar eh, eh, eh, la energía y, y, y, y lo, lo que se consume, no solamente pasó a ser un estándar hoy para MD y uno de los beneficios que está eh, llevando adelante y que está liderando la industria, sino que también es importante para, hoy para el mundo ¿no? eh, en el que vivimos. Entonces, diría que esos son los principales eh, factores de la serie 6.000 que ya además vienen con una gran cantidad de plataformas de todos los, los fabricantes. Hoy todos los fabricantes principales tienen en su roadmap serie 6.000 y ya las vamos a empezar a ver dentro de muy poquito. Nico, en, la, te hago ¿en pregunta, eh, Andrés, eh, Feli, perdón, un Ay, momentico. Dale. Una cosa, una cosa que, que a mí me gustó mucho cuando AMD migró a la arquitectura Zen y sobre todo en los desktop, que es donde la gente pues arma su equipo, bla, bla, bla, cosas cosas. es que uno a través de las generaciones podía actualizar el procesador, que es algo... Compatible. Exactamente, eso es, eso es extraordinario porque creo que es, pensar verdaderamente en el usuario y ponerlo al centro. Eso también lo vamos a tener con Serie 6.000. Claro que sí. Y ahí es donde te das cuenta y es un buen punto. Cuando tú tienes tú lanzas, lanzas nuevos productos que tienen un salto realmente importante de rendimiento, pero se mantiene la infraestructura. Tú no tienes que actualizar ni el madre, no tienes que hacer grandes cambios. Eso habla, ahí es donde a veces parecen palabras, pero se, se ve esta visión a más largo plazo de eh, traer un producto nuevo, moderno, pero que ya, que ya esté preparado para las, las necesidades de hoy, pero que esté pensando ya en las próximas familias. Entonces, ya los, los grados de desarrollo se trabajan, los roadmaps se trabajan con cuatro o cinco años de anticipación, y tú ya ves que esos productos están pensando con una con una idea de continuidad, hay un proyecto atrás y entonces ahí es donde mejor se ve, los productos se fueron lanzando, fue, hubo que sacar el, el producto anterior, se puso nuevo, a lo sumo hacer una actualización de envíos, pero no cambiar nada más, entonces eso definitivamente es un, un gran beneficio para la gente, protección de la, de la inversión que uno hace eh, y poder seguir avanzando si tiene que cambiar todo el, el ecosistema. Y esa vigencia de cuántos años está planteada? Mira, en general son, son vigencias de tres o cuatro años, eh, son tiempos que se piensa que nosotros vamos por eh, ya la serie 5000, obviamente son cinco años de, de la, la vigencia de Ryzen, en donde cada año se ha lanzado un producto nuevo, nosotros venimos ahora de, de actualizar y, y de modernizar toda nuestra línea de productos de procesadores, de placas gráficas, de procesadores para notebook, para PC de escritorio, para eh, eh, servidores, eh, digamos, toda nuestra línea de productos ha sido actualizada y, y, y obviamente es, es compatible con, con eh, lo, los elementos y con la, la infraestructura que ya está instalada. Super, Nico. Y, y tú decías que ya casi vamos a ver Serie 6.000. ¿Eso aplica para Latinoamérica también o, o sobre sí, Estados sí. Unidos? No, sí, sí. De hecho, uno de los grandes, diría que uno de los grandes. Eh, cosas interesantes que pasó en la industria y con nuestras regiones, que antes no sé si se acuerdan, lanzaban, se lanzaba un producto y decía, uy, cuándo va a llegar bueno, hay que esperar, hay que comprarlo afuera hoy no, es verdad que a veces el, el mix o la mezcla de productos no es tan variada como en otros lugares, pero hoy en procesadores para PCs de escritorio tienen absolutamente todo lo que todo el producto desde entrada hasta el más alto, Ryzen 9, o Thread Reaper, que es un producto bien específico, para, que es casi un, un, eh, una, un producto para creación de contenido, para Workstation, están disponibles. Eh, las, las notebooks so, inmediatamente se hace casi al mismo tiempo el lanzamiento en Estados Unidos, en Europa que acá. Eh, eso cambió mucho. Tiene que ver con la, también la evolución de los mercados, los mercados latinoamericanos, crecieron mucho también, y diría que proporcionalmente más que mercados de otros países más desarrollados, como lo llaman. ¿Por qué? Porque antes acá, como decía antes, se compraba el producto más económico, notebooks eh, más baratas, eh, para usos básicos. Hoy la gente, al, al requerir más, y con el crecimiento de gaming, y de tanta gente especializada que necesita mucho de su notebook o su PC, y exige que esté lo, lo último. Y la vamos a tener eh, in, eh, en el cortísimo plazo, casi a la misma vez que en el resto de los países. Te lo aseguro que es así porque pasó con series 5.000, y porque ya lo vemos con las nuevas placas gráficas. Fantástico. Ahí, ahí tengo yo también una, una pregunta. Una de las cosas que, que hemos visto con la llegada de... de, de, de de AMD con estas propuestas y con la serie 5000 y seguramente con la serie 6000 es el cambio en los formatos. O sea, digamos, este año, no, finalizando el año pasado, Felipe, pudimos probar la ROG Flow X13. ¿Te acordás? Una cosa que era hermosa ridículamente delgada, hermosa, Ajá. pero exageradamente delgada y aún así era súper potente. Eh, también hemos visto eh, cosas de doble pantalla, hemos visto, eh, o sea, eh, una de las cosas que me encantaba del X3 es que es exageradamente delgado y tenía un Ryzen 9, solo Dios sabe cómo lo metieron ahí. <risas> ¿Qué viene? En, en términos de formatos, ¿qué viene? Em empezaremos a ver tablets potentes eh, con Ryzen. Veremos, acá soñando un poquito, veremos... Eh, teléfonos que integren cada vez más esta tecnología. Ahorita mencionaste algo, pero en términos de formatos qué viene, porque ya uno ni siquiera busca una gaming, una computadora gamer delgada, por ejemplo, uno ya ya las ve delgadas. Uno ya y normalmente tiene un raid Ya lo uno. asume. Entonces, <risa> claro, ya lo asume. Ya es como, venga, y usted por qué se compró ese monstruo existiendo este tipo de cosas. También estamos viendo en, en las computadoras que no son gamers, estamos viendo el, el Por fin, la tan anunciada Ultrabook, que hubo experimentos hace algunos años, ¿no? pero, pero ahora uno ve este realmente computadores muy delgados, muy potentes, con vías de batería eh, eh, impresionantes. ¿Qué sigue en términos de formatos? ¿En qué se está trabajando por ahí que nos puedas contar y no te echen? de, de, de, de <ríe> ¿Qué hay en el, en, el, en el tintero más adelante en términos de formatos? ¿Qué viene? Mira... Nosotros no trabajamos directamente en ello, pero le damos la, la, la capacidad a los fabricantes de poder innovar mucho con los formatos. Me pareció interesante lo que vos decías que hoy, hoy lo de, eh, delgado, liviano y que la batería dure, no importa lo que uno haga, es casi el estándar se está convirtiendo. Una de las cosas que nosotros vemos una gran evolución tiene que ver con las pantallas. Las pantallas... Eh, mejoraron mucho, ya eh, no tienen, eh, digamos, no, no tienen excedente. Las pantallas antes eran, mostraban de 15 pulgadas, 14 pulgadas, pero hoy cuando ves, pones una de 15 pulgadas y una de 14 antes, son casi desiguales porque la pantalla está casi con el borde, ya no hay eh, nada que haya, que haya excedente. Entonces vemos unas, un, unas tecnologías de pantalla eh, mejores que aprovechan más todo el formato de, de la computadora. Creo que... Eh, lo, diría que más que eh, formatos que ya están, ustedes ya probablemente hayan visto eh, notebooks que se puedan transformar casi en tablet, eh, que, que, se, que gira la X360, que se puede usar con lápiz y poder empezar a, a trabajar eh, allí, touch, creo que ya esa evolución eh, es, es muy fuerte, está, vamos a ver cada vez más de ese tipo de, de producto. Eh, sí es verdad que la notebook Ocupa un lugar en donde complementario de la tablet. no eh, Creo que en un momento hubo toda una discusión. Bueno, ¿recuerdan cuando teníamos las tablets, la irrupción de tablets, las netbooks, las famosas netbooks eh, que aparecieron <risas> con mucha fuerza en el momento, las notebooks? Hoy, no, eso no, no funcionaban no, bien. <risas> no, no, por eso, pero hoy ya la gente no. No, no no, no, no, no le sirve eso. No le sirve. De hecho, les digo, nuestro, nuestro procesador más vendido en notebooks y en todo es el Ryzen 5, un producto de gama media alta, es porque la gente busca más. Entonces, creo que hoy la gente, eh, al, al tener la disponibilidad de estos formatos, eh, empieza a buscar un poquito más touch, empieza a buscar mayor rendimiento, empieza a buscar creación de contenido, y la notebook... Yo ocupo su lugar, es una notebook, la notebook ya tiene un espacio ahí ganado, de hecho lo amplió hacia el gaming, que es algo que para mí mejoró mucho en las ofertas, pero diría que yo también estamos, digamos son los fabricantes los que están trabajando muy fuerte ahí, los formatos van a variar muchos, van a, van a hacerse más eficientes de la pantalla van a hacerse... Eh, con elementos y con algunos dispositivos adicionales que puedan trabajar como estos lápiz o cosas que se, o gadgets que se empiecen a, a, a incluir. Pero la verdad que eh, el nivel de desarrollo que se está viendo es muy fuerte y creo que lo que viene es más una personalización de la notebook para necesidades. Antes era una notebook que cumplía un poco... Eh, todo lo mismo ahora, la notebook gamer, la notebook eh, creación de contenido, la notebook para usos generales, para, para el uso de eh, la, el entretenimiento, el manejo de multimedia, creo que empieza a haber algo más segmentado por ese lado. Perfecto, Nico. Muchísimas gracias, en serio, por tu tiempo y por tomarte el esfuerzo de explicar a la audiencia todo lo que estaban preguntando. Entonces, como siempre, sabes que te es tu casa y te esperamos por aquí. Gracias a ustedes por el tiempo que nos dieron, por charlar un rato. manera tan amena, saludos a ustedes y a, a quienes lo siguen. No, se, se nos pasó media hora súper rápido. O sea, Exacto, increíble. sin darnos cuenta. Es que la tecnología es así, uno, uno se pone a hablar... Y la verdad que uno, yo estoy hace 17 años en, en AMD eh, trabajando y la verdad que he visto la evolución y, y llegar a estos niveles de productos y de performance, es algo que a uno lo llena de entusiasmo, así que, y, y se ve, creo, en, en la industria, en el mercado, como ustedes decían, se ve con mayor cantidad de plataformas. Y Andrés, la próxima te voy a mandar para que pruebes el nuevo Ryzen 95950 x con la placa gráfica, la 6900 pues AMD está trabajando muy fuerte en lo que llama la estrategia triple procesador, placa gráfica y software, que es también una, algo que complementa mucho por el software y los drivers que ayuden mucho a sacar el máximo provecho. Ah, ahí ah, vas a ah, ver la bestia okay. de ahí. T tres, cosas, tres cosas que nos pasaron por primera vez con AMD y están por ahí en varias notas. La primera, Felipe, ¿recuerdas que creo que fue con un serie 3000 que tuvimos por primera vez una actualización de driver de procesador? Sí, sí, sí. Lo cual era... que, que fue como el boom porque nunca es nos había pasado. <risa> sí, o sea, que se actualiza... La norma era que se actualiza todo en un computador menos el procesador. Uh -huh. Y acá tuvimos eso. La segunda cosa que también nos gustó, que por primera vez lo vimos con serie 3000 y lo hemos seguido utilizando ahora en adelante. Y es que AMD te provee el software para hacer el streaming, para hacer las capturas, para, o sea, literalmente, bueno, quieres compartir con el mundo lo que estás haciendo, AMD también te da el software para que puedas hacer ese tipo de cosas. Ver, el software de corrección. Claro, no, y el software de corrección de latencia que sobre todo hizo que en Far Cry 5 no me mataran cada cinco minutos porque la pantalla no daba a la altura del procesador y entonces la pantalla empezó a dar a la altura del procesador porque había una utilidad de software que me permitía... Eso me encantó. Y en el último Ryzen 9 que probamos, cuando le corrimos el Bench, que también estaba en la nota etcétera, que Felipe va a dejar los links para que los puedan leer, que cuando corremos el Bench, nos dijo de ese Ryzen 9, de aquí para arriba, ya lo que te sigue es un Threat Ripper. O sea, digamos, ¿cómo, ¿cómo puede ser que ya estemos hablando de ese nivel de velocidad y de potencia? O sea, ¿cómo puede ser que estemos hablando con una cosa que ya es de carga ultra pesada y de nivel profesional? Pero eso fue lo que nos arrojó el Bench, y en la nota decimos, lo corrimos tres veces, porque dijimos, acá puede que haya un error o cualquier cosa, no sé, cerramos todos los procesos y lo volvimos a correr, entonces esa, esa noticia que nos das Nico de lo que nos va a llegar y de lo que le vamos a poder mostrar a los lectores y, y, y a la gente que nos vente, etcétera, espectacular, porque siempre ha sido, y sobre todo con esa gama, con Ryzen 7 y Ryzen 5, eh, Ryzen 7 y Ryzen 9, siempre ha sido como, cada vez es como, esto es ilógico, esto no tiene sentido. Esto pero existe. Uno llega... Claro, pero es que uno llegará a que, a que un bench te diga de aquí para arriba, ripper y cosas así por el estilo, uno queda como asombrado. ¿no? Dice, ¿Cómo lo logran? De verdad, ¿cómo puede ser? Pero espectacular esa noticia y muy agradecidos de antemano. No, un placer porque al fin del día eh, lo importante es que ustedes lo prueben, que ustedes eh, lo, lo den a conocer a partir de cosas concretas y no simplemente palabras de alguien que está dentro de medio y obviamente tiene su corazón. Pero lo bueno de tecnología siempre dice, digo... Ahí se prueba, se prueba, se hacen los benchmarks, se ve cómo funciona. Y este es un mercado donde uno, yo siempre digo, no es una carrera de autos, donde uno saca un producto y pasa al frente, el otro es un poco más a largo plazo, es una, una visión a más largo plazo. O si sea, hoy MD está en esta etapa de crecimiento ya hace algunos años, tiene que ver con una, una serie de productos, por un portfolio completo, por una oferta y una visión del negocio, no por un producto específico o por algo que salió. Entonces creo que esa es la, la, la apuesta. Así que con gusto trabajaremos en, en, en esos productos para que los puedan probar. Perfecto, Mucho muchas gracias. gracias. gracias.